Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project Primero de todo, os pido ayuda, por favor, darle like al vídeo, comentarlo Ahora más que nada, nunca necesito mi tratamiento Y es por eso que necesito que comentéis los vídeos, que interaccionéis con los vídeos Hay sorteos en todas las redes sociales, estamos sorteando Mystery Box Yo os voy a explicar lo que me está pasando y por qué me estáis viendo como me estáis viendo, ¿de acuerdo? Todo esto es la teoría del hilo Una persona que tiene ansiedad y depresión tiene un hilo, ¿de acuerdo? El hilo representa todas las cosas que puede tener, eh, puede sufrir, pueden pasar, etc. Entonces yo, por ejemplo, estas semanas he estado haciendo mucho trabajo más del que debía y me he estado esforzando mucho más de lo que debía, más de lo que mi cabeza me permitía. Lo que pasa es que entonces este hilo empieza a tensarse y a tensarse y a tensarse. Y cuando está así, automáticamente mi cuerpo se bloquea y ya no me deja pensar y me deja en este estado, que es el que veis ahora ¿de acuerdo? si se sigue doblando el hilo, el hilo y se sigue entonces empiezan los miedos empiezan las inseguridades no llamar al teléfono, etc vale, por pues esto son importantes los tratamientos buenos contra la ansiedad y la depresión yo ahora para recuperarme de esto tengo que intentar deshacer el hilo de manera mental y encontrando la paz, pues haciendo yoga respirando o estando en un entorno saludable pero no en un entorno normalmente donde falta dinero o donde eh, pues te falta un tratamiento, es difícil estar estable normalmente. De acuerdo, por eso recuerdo la teoría del hilo, que si todos das la, dais like, veis los vídeos enteros, comentáis, va a ser más fácil que yo me pueda pagar el tratamiento. Y nada, simplemente son unas máquinas que yo me pongo aquí, que se llaman MMTR, y hacen que esta cuerda se pueda destensar un poquito. De acuerdo luego está mi parte de lo que yo tengo que hacer pero es que ahora la rutina que yo tengo que hacer está aquí y yo estoy trabajando por encima de aquí por tanto es difícil pero lo estoy haciendo primeramente por vosotros porque esto es un proyecto social y segundamente porque me quiero encontrar bien vale pero tenéis que pensar que los enfermos seremos enfermos siempre por tanto no podemos solucionar nuestras enfermedades sino que podemos llevarlas y la mejor manera de llevarlas es saber entender la teoría del hilo. No somos como las personas normales que pueden estar tensadas durante mucho tiempo y no pasa nada, y pueden sufrir, aunque toda persona que esté así, tarde o temprano caerá, ¿de acuerdo? Pero nosotros caemos con mucha más facilidad, por tanto es importante siempre mantener una tensión estable para que nos podamos encontrar bien. Sin más, deseo que tengáis un feliz martes y que lo paséis muy bien. Un abrazo, hasta la próxima.